Hola que tal que lo ha ido Zaira, este es su novio para el teléfono que estén súper bien porque vamos a comenzar Algunos de nosotros hemos pensado incluso crear nuestros propios ecosistemas en el espacio de nuestra casa y generalmente tenemos macetas, plantas y eso también es bueno para el medio ambiente. Pero, ¿qué pasaría si te digo que también podemos crear nuestro propio ecosistema dentro de un frasco? Podemos crear nuestros propios ecosistemas con plantas sin tener que echar una sola gota de agua por años. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Y con qué materiales lo vamos a usar? Bueno, ya les voy a mostrar. En este frasco de acá vamos a colocar piedras y también vamos a colocar la gran llamada maleza. Musgo, como para decorar y generar más vida. Y lo más importante de todo, claramente, vamos a colocar tierra. Primero vamos a colocar las piedras. No olviden que esto también debe depender del tamaño de la botella o frasco que vayan a usar. Así que tengan mucho cuidado seleccionando la maleza, el musgo y las piedras que vayan a usar. Después de colocar las piedras como decoración, se podría colocar arena, pero vamos a comenzar con la tierra. Entonces, voy a echar tierra y la voy a echar hasta una cantidad necesaria para que la, la maleza y el musgo puedan subsistir. Se me está regando un poquito por acá. No olviden que no, tiene, no puede ser cualquier tipo de tierra como que encontremos ahí en el parque porque obviamente mucha de la tierra es tierra seca. Entonces no olviden buscar tierra que esté fértil y se vea de este color porque generalmente la tierra que no es fértil es un poquito más como café claro. Ahora vamos a tomar un poquito de la maleza y con la pala con mucho, mucho, mucho cuidado vamos a colocarla en la tierra. Ahora voy a colocar musgo, porque también se pueden colocar otro tipo de microorganismos como lombrices y para darle aún más vida a este ecosistema. Ahora le vamos a echar el último poquito de agua que le vamos a dar en años. Ahora vamos a sellar el frasco con esta bolsa. Porque el objetivo es que no se salga nada de aire Y así es como quedaría Aunque, bueno, pues La bolsa está como un poquito grande Y ahora les voy a mostrar de dónde saqué todos los materiales Bueno, ahora salimos por aquí Y ahora vamos a buscar, pues, para sacar Un poquito de maleza y también el musgo A ver, salven a este gatico. A ver, vamos a buscar por aquí Bueno, acá veo algunos que podemos usar Que nos pueden servir ¡Pum! Después de excavar casi todo un rato Con el rastrillo claramente Porque es más suave que usar una pala Y literalmente de, de, de, de destruir la planta Así que tengan cuidado con eso peon, peon, Y peon Recogemos musgo en este segundito Y ya está Ahora el musgo a la bolsita de decir que si hay algo que les sobra O pues que ya no les cabe en el frasco Pues lo, vuel lo devuelvan a la tierra No olviden lavarse las manos Porque también el musgo forma parte de una combinación entre las bacterias y las plantas y bueno también para no quedarse porque uno se siente como muy incómodo con las manos sucias no olviden y esto es súper importante no olviden dejarlo afuera a la luz del sol para que también las plantas y el agua puedan evaporarse y condensarse dentro del mismo frasco y así pueda estar en funcionamiento este ecosistema. Bueno, es una buena idea para también en caso de que queramos hacer algo productivo. La verdad me parece un buen proyecto y algo bonito para hacer. Entonces no olviden, los invito a que se suscriban al canal, le den un buen like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos, ¿cierto? Sí, por favor. Y no, no olviden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Bueno, si es que aún usan Facebook. Como samcool0709 y en TikTok igual. Aquí les voy a dejar el link en la descripción para que puedan seguirme. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos. Y feliz día de la semana en el que